De ropa fina como Al Capone, a paso tan sigiloso me desplazo por el lobby. El mundo es mío, me lo dijo Tony I'm sorry, Muchos quieren mi zanahoria y no son Bob Bonnie. Como la serpiente Mamba Black, veneno letal que te suelto a la hora de rimar. Como la patas de Jackie Chan o el y eso que no estoy en arte marcial. Destrucción en líricas que acoplan, conoce la derrota como un tacleo a lo Steve Nolan. Termina De los estribillos, no pierden el brillo, me la vacilo porque con esto te humillo. Muchos me odian por no poder llegarme ni a los tobillos. Y yo no sé que tú crees enmigo. Casante en tu retorno, en tu entorno soy señor de los anillos. Y tú peleando por ver. Saliendo de lo profundo Entre la sombra de la strip el los sueños te aturdo Desde el enigma de los microcosmos Me diferencio al resto Porque al charco no caigo en el lodo Tú pones lomo a los guasimodo, Llenándote de fórmula vives, y repite como no muchos quieren morderlo como si el salami fuera crazy glue. I won't start from you, you, you, you just don't try with the shit. I got more than flow, believe me or not, this is not the underground. Do you need some spit? So this song will end like too fucking hard. Don't waste my time, I feel like in the boulevard cause I'm the one in this lonely room. call me konami my shit is music yours is bullshit you made me lounge so please don't force it fucking fakes talking about the skills that they are the killers change the speeches i don't know about jack but i'm getting bitches my lyrics put them into a hard crisis flowing through the beat triple this He's trying to fuck with me i won't give a lot so this shit isn't over till i burn them all like the amaterasu No sé, Lima ilegal. un campo en el motherfucking beat. Fue con mano criminal.